Hola, bienvenidos. Esto es un resumen en un minuto del anterior vídeo que hice para arreglar el error de no poder instalar Office. La solución que proponía es ir a esta página cuyo enlace está en la descripción del vídeo. Descargar la herramienta oficial de Microsoft, instalarla y ejecutarla. Al final te pedirá reiniciar y seguramente si el problema se debía a instalaciones anteriores del paquete, ya podrás volver a instalar la suite ofimática Microsoft Office. Gracias por la visita.